¿Qué tipos de productos se pueden lanzar? ¿Qué tipos de productos? Tú puedes crear cursos online. Más adelante te enseñaré dónde lo puedes crear de forma gratuita. Te lo voy a enseñar hoy. Vale, Pero puedes crear cursos online. Puedes crear ebooks, Es decir, con Canva, con cualquier herramienta, un, un, un e-book, un libro digital. Puedes crear audios. Puedes hacer clases en vivo. Es decir, en directo. Esto, lo que yo estoy haciendo, lo puedes empaquetizar y lo vendes. Como hizo Karina con sus expertas. Y en el primer lanzamiento facturó 1.500 euros. 1.500 euros. Con dos clases en directo. Es muy loco todo esto. Pero... A ver, Dani, que veo por aquí que me, está me pone este... Oye, yo hago terapia. ¿Se puede hacer lanzamiento de algún producto de terapias? O, o me, pone me pone por aquí. Yo podría hacer un curso de meditación... A día de hoy se puede hacer un producto digital absolutamente de todo. De todo. ¿A qué me refiero con todo? De psicología, lo tienes en mi canal de YouTube. De tema fitness, lo tienes en mi canal de YouTube. De graffiti, lo tienes en mi canal de YouTube. De mmm, interiorismo, lo tienes en mi canal de YouTube. De desarrollo personal, lo tienes en mi canal de YouTube. De marketing, lo tienes en mi canal de YouTube. ¡Ay! De todo. Si te vas a Brasil, que es de donde viene todo esto, hay gente que factura más de un millón al año enseñando a cómo afilar cuchillos, a cómo arreglar lavadoras. No me vengas a decir que, que de lo tuyo no hay un producto. Puede no haber ganas. Pero de todo, absolutamente de todo, se puede crear un producto. El caso de David Boddy, por ejemplo, un psicólogo que dices: ¿Cómo un psicólogo dando terapias puede crear un producto digital? Lo hizo. En su primer lanzamiento facturó 10.000 euros y no tenía ni el producto.